de Semanario Gaudium, un saludo el día de hoy no podía ser más apropiada nuestra ruta de fe que en esta cobertura especial que tenemos de la peregrinación al santuario de Nuestra Señora del San Juan de los Lagos, y hoy estamos de lujo porque venimos todos aquí estamos aquí ya tomando algunos videos, algunas imágenes esta es la cantidad de gente que, que un detalle muy padre que tienen los, los automovilistas es que se bajan velocidad y como parte de los peregrinos también que toman el primer carril de la carretera, se detienen para pues evidentemente evitar algún daño. También es muy común, y ustedes lo van a ver en alguna toma, que muchos camioneros eh, tocan su claxon para eh, echarles ánimo también, para, para un poquito apoyar en esta aventura de fe que muchas de estas personas vienen, varios días de primera vez, varios de segunda vez, como ustedes ven algunos ellos vienen con vendajes, pero con la convicción de llegar al altar, de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Pues eh, seguimos en esta experiencia, les vamos a llevar todos los peregrinos, otros que también son peregrinos, familias que en algún momento ellos mismos caminaron y hoy están aquí compartiendo un poco de algo, un poco de comida y seguramente que nos vamos a divertir Es un gusto el día de hoy, ya les habíamos anticipado que estamos en esta cobertura especial de la fiesta de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y tenemos el gusto, el honor de ser recibidos nuevamente en esta sacristía, una pinacoteca verdaderamente impresionante con obras de arte que reflejan la devoción del pueblo mexicano y del pueblo de San Juan de los Lagos por Nuestra Señora. Imágenes murales impresionantes, mano de artista, también tenemos la pinacoteca de los obispos que han servido y de los dignatarios, cardenales, papas que eh, han tenido incidencia en toda la historia de la Basílica de San Juan de los Lagos. Y así es, aquí estamos con el padre Javier Hernández, quien es el vocero de la Basílica de San Juan de los Lagos. Padre Javier, muchas gracias por recibirnos. Pues gracias a ustedes por visitarnos, gracias a todos los leoneses que vienen estos días a participar de esta fiesta. Estamos recibiendo multitudes de esa ciudad en estos días, estos dos fines de semana anteriores, al 2 de febrero. Estamos muy contentos de contar con ustedes y de ese testimonio de fe. Precisamente es de lo que queríamos hablar. ¿Cuánto tiempo tiene celebrándose la fiesta de la Candelaria? De hecho, esta fiesta está muy relacionada con el pueblo de León, Guanajuato. En 1869, el obispo José de Jesús I.E. Sollano, eh, obispo de León, vino a visitar a la Virgen de San Juan un 8 de diciembre y entonces descubrió que como era de las fiestas más importantes de México, la feria, eh, muy importante porque se daban muchas muchas ventajas sobre impuestos y era, había mucho intercambio de productos. El obispo vino el día 8 de diciembre a visitar la Virgen y se dio cuenta pues, de que era un ambiente más profano que religioso. Entonces empezó a invitar a sus feligreses de León, Guanajuato, a que por favor vinieran mejor el 2 de febrero como sugerencia. Entonces empezó a resaltar esta fiesta de la Candelaria este 2 de febrero. Por eso esta fiesta está muy relacionada con con este León Guanajuato por la solicitud del obispo de ese entonces. José de Jesús Díaz, soy ya. Háblenos un poquito de la Virgen de San Juan. ¿Cuánto tiempo tiene la vocación aquí? ¿Cómo llegó? La Virgen de San Juan de los Lagos llegó con los primeros predicadores. Este, Fray Antonio de Segovia seguramente era quien tenía, traía la imagen en el pecho, la tenía para mostrarle a los pobladores, a los indígenas su veneración y su amor hacia la Virgen, porque los indígenas cargaban en sus pechos sus deidades y ahora el fraile traía una novedad, que traía nuestra Madre, que lleva a Jesús. Eso fue de los inicios, más o menos como en 1541-42, cuando estaba terminando ya la, la guerra del Mixto y que pudieron entrar los evangelizadores en paz y en armonía para evangelizar. Esa es la fecha que está aquí ya, la imagen de Nuestra Señora de San Juan, duró casi 100 años, este, guardada bueno, en una pequeña ermita, aquí se llamaba San Juan de Mezquititlán, y en este, 1623 venían unos cirqueros de San Luis Potosí, quisieron hacer unas acrobacias, y entre las acrobacias, acrobacias la hija de los cirqueros, una niña, este, también quiso participar, hubo un accidente donde la niña perdió la vida porque perdió el control en las acrobacias y había una indígena, Ana Lucía, que era la sacristana, y su esposo Juan Andrés, que custodiaba en la capilla y ella solicitó a los padres poderles imponer la imagen de la Virgen, se le impuso y la niña quedó este, recuperó la vida, se, eh, se puede decir revivió. Revivió y desde ese entonces eh, la Virgen empezó a tener fama de milagrosa, y este año en especial estamos celebrando el jubileo de los 400 años del primer milagro, 1623-2023. Por, por eso este año es especialmente importante, no solamente porque terminó la pandemia y estamos, se restablecieron las peregrinaciones, sino también de manera especial estamos celebrando estos 400 años del primer milagro. Además del 2 de febrero, Padre, ¿qué otras fechas se festeja la Virgen de San La fiesta principal, en realidad la Virgen de San Juan, es la Inmaculada Concepción. Y como ya les había comentado, la fiesta principal debería de ser el 8 de diciembre, porque es el día de la Inmaculada Concepción, el día en que originalmente se celebraba, también el 15 de agosto, donde se saque la Virgen a, al atrio para celebrar una Eucaristía con la presencia de multitudes. Todo el mes de mayo también se celebra la Virgen de San Juan y está resurgiendo también una fiesta importante. Está surgiendo una fiesta el 29 de octubre, que es el Día de la Restauración de la Virgen, porque se restauró en el 2005. ¿Qué acontecimientos ha presenciado esta basílica? Sabemos que la visitó San Juan Pablo II. Sí, la visitó el Papa Juan Pablo II el 8 de mayo. Eh, vino aquí, este, visitó a la Virgen, se postró frente a ella una celebración en la esplanada del Rosario, donde hubo multitudes de jóvenes, y ahí dirigió unas bellas palabras también a los jóvenes, inspirado también en la imagen, que ella llamaba la imagen de la Virgen, resucitada y resucitadora, ¿no? porque fue una imagen que estaba descuidada, fue restaurada por el primer milagro, resurgió su fama de milagrosa, y al mismo tiempo es resucitadora, porque gracias a su intercesión la cirquerita resucitó y hasta nuestros días sigue resucitando el ánimo y la fe de las personas. ¿Cuántos peregrinos visitan la Basílica hace el 2 de febrero más o menos? Estamos esperando en estas fechas, no solo no el 2 de febrero, sino este, estas fiestas que rumbo a la Candelaria, en estos dos fines de semana, durante el mes, se está esperando que puedan llegar 2 millones de peregrinos en todos estos días y es algo que este, sobrepasa la población de San Juan de los Lagos y por eso se ha coordinado también muchos servicios de primeros auxilios, de protección civil, que nosotros agradecemos ese servicio, se están coordinando para que tanto la policía, Guardia Nacional, la policía del estado, este, tanto del estado de Jalisco como de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí y un poco de Michoacán, estén haciendo ese esfuerzo de coordinar, de proteger, esta peregrinar hacia este santuario, les agradecemos mucho. Dos millones estamos esperando y por eso necesitamos también la colaboración de todos. ¿Algún mensaje que tenga, Padre, finalmente para las personas de la diócesis de León y de todo el país? Pues gracias a los que se animan a venir caminando, es un testimonio que ayuda a reflexionar mientras se camina en ese destino hacia la patria celestial. Este, ojalá que todos los que hayan tenido esta experiencia les sirva para renovarse la fe para renovar ese baño del autismo que recibieron y al mismo tiempo este, les pido pues, que en este año especial del jubileo del primer milagro de los 400 pues tengan especial consideración eh, de venir a visitar a la Virgen porque quien viene y revisita a la Virgen por estos 400 recibe la indulgencia plenaria este, confesándose, recibiendo la comunión y pidiendo por las intenciones del Papa, profesando su fe y reciben la indulgencia plenaria. Si ustedes quieren visitarnos, tengan esto en cuenta, vénganse preparados para recibir, para recibir esta indulgencia. Muchísimas gracias Padre, agradecemos su atención y sobre todo las palabras que nos ha compartido. Gracias a ustedes, gracias por seguirnos y gracias por esta devoción y este testimonio. Pues con esto amigos hemos terminado esta cobertura especial del año 2023 en la peregrinación a Nuestra Señora San Juan de los Lagos. Esperemos que hayan disfrutado toda esta cobertura y si vienen en camino recuerden hidratarse, tomar momentos de descanso y venir con mucha fe y mucha devoción. Más que un evento turístico, pues es el homenaje de amor a Nuestra Madre Santísima. Y es precisamente en este monumento de los peregrinos, en donde les decimos adiós. Por supuesto, miren, aquí está el monumento y aquí están nuestros peregrinos que van llegando aquí a San Juan de los Lagos. Lleguen ustedes así en familia, lleguen con precaución y bueno, pues con toda la devoción para nuestra Madre Santísima de San Juan. Recuerden que este documental lo pueden seguir viendo a través de... Radio Cristo Rey, a través de Semanero Gaudium, por favor compartanlo, regálenos estrellas, háganlo llevar a más y a más personas, fue un gusto estar con ustedes, que pasen muy buenas tardes, días o noches, hasta la próxima.